Estamos de vuelta con ustedes en no, el este programa de mañana. Buenos días. Miren, eh, está con nosotros Alberto Durán, secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno acá en San Francisco de Macorís. Eh, con él vamos a tratar un tema que ha estado circulando en este programa, lo hemos comentado, lo hemos hablado... Es sí, un tema que ya se ha manoseado bastante acá entre nosotros, pero nos gustaría escuchar de un dirigente local del Partido Revolucionario Moderno este tema. La pregunta es, ¿se, aliar, ¿se aliará la fuerza del pueblo, el PRM a la fuerza del pueblo, o viceversa, en esta contienda que se avecina? Bien, eh, primero saludar a todos los televidentes de este espacio que se ha convertido real y efectivamente un toque de queda en San Francisco de Macorís. Sí, sí, me dicen es que hay gente que, que no puede ni a trabajar, que no tiene <ríe> así así problema. Se, se sí, sí, sí, sí. Y tú sales en este espacio y, y el 80% de los macorizanos te dicen, te vi, sí. te vi de en mañana. Entonces sí. eso quiere decir que, que está en el momento cumbre este sí, muchas gracias. Sí, gracias. Bien, eh, sobre la pregunta, eh, nuestra organización política, el Partido Revolucionario Moderno, el cambio con Luis Abinader. Eh, eh, ciertamente estamos eh, con diferentes organizaciones llegando a algunos acuerdos políticos. Eh, Real y efectivamente hay un bloque que encabeza el expresidente Leonel Fernández, que no solo es Leonel, sino que es un, una coalición de, de, partidos. de partidos, que el partido ha tenido acercamientos y... Habrán algunos acuerdos en algunos municipios de apoyo recíproco. Eh, nosotros como organización política tenemos que abrir las puertas siempre y cuando las organizaciones, los dirigentes políticos que nos no brinden su apoyo eh, se acojan a los lineamientos de nuestra organización y de nuestros candidatos. O sea que nosotros no tenemos inconveniente con eso, pero el pueblo puede estar seguro. Que sin importar los acuerdos, sin importar la organización que se alíe a nuestro, a nuestro partido, eh, habrán line, líneas claras que el que llegue aquí tendrá que aplicarla y tendremos que trabajar juntos por un mejor Santo Domingo, una mejor República Dominicana. Alberto, hay mucho silencio específicamente en San Francisco de Macorís. ¿Quién va a ser el candidato alcalde por el PRM? Es, y, es un y... escándalo, eso no es silencio. Pero <risa> que lo diga él. Que lo, dígale al pueblo, por favor, ¿quién va a ser el candidato alcalde Bien. por el PRM? Eh, no te desesperes ya. ya ¿no? ah, bro, en uh -huh. los próximos días ya el pueblo sabrá. Miren, eh, se es dice que, es bueno que hay dinero. gente que ha renunciado por la posibilidad de llegar a acuerdo del PRM con Leonel Fernández. Es verdad eso, <risa> Bien, escuché escuché que algunos dirigentes en Santo Domingo mm. tomaron la decisión de renunciar a sus eh, coordinaciones de campaña en algunos sectores. Pero tú sabes que esto es político y que habrá gente, todo lo que se haga no le va a gustar a todo el mundo. Es natural. Y en todas las organizaciones hay personas que cuando se sienten disgustados no, no acatan las decisiones de la mayoría. Y lo expresan renunciando a un cargo, a un puesto. Pero ustedes van a apoyar Alberto. a Emanuel Trinidad, aquí bueno, como alcalde. No, nosotros vamos a apoyar como organización política la decisión que toma el partido a nivel nacional. Si el partido toma la decisión de que a Emanuel Trinidad o cualquier otro... Gigi, por ejemplo. No, no, no, cualquier, cualquier persona que cumpla con los requisitos es? es? establecidos por nuestra organización política. Yo soy parte de la coalición, sí. yo soy parte de... Bah, no, mira, nos... estamos, estamos cerca. Sí, están uno al lado del otro. Exacto, Ahí. exacto. Nosotros nosotros no tenemos las puertas cerradas y vamos a y apoyar... Yo creo que le vale, la pena, vale la pena que la población vaya eh, buscando entre sus hombres y mujeres los perfiles de quienes pueden ocupar, no solamente la parte de... De bagaje político o de, de longevidad política, que muchas veces se le da un, un trato, pero no es el caso. Ahora, te voy a decir algo como como ayuda. Eso ah, lo que voy dice... a ayudar ahora. No, no, como ayuda a la. Ah, lo... Están cercanos. Lo... lo está ayudando. Sí, claro, ayuda. lo más lógico es porque... que tú ayudes a tu aliado. Ah, porque, porque es que, que... estamos. estamos ¿Cómo un proyecto... a los dos juntos ahí. No, no, estamos en un, en un trayecto. No bueno. Yo soy el entrevistador ah, pero... Pero... y él es el entrevistado. Ah, pero... Ahora bien, una, él, una, él no una, una orientación. Bien, él no es bueno. Vamos a ver. Una orientación. Y si para allá. tu cumpleaños, él. No, no, no es que mateo y corrido. Mira, una orientación. Esa bola que se tiró ayer es precisamente para cargarle un poquito de división a lo interno. ¿Pero cuál bola? Pero están buscando que den los nombres en qué sectores y a qué organismos ¿Qué pertenecen del PRM. Pero lo acaba de decir. No, lo no. De rumores. Esos rumores se dieron. Ah, rumores. Entonces yo le estoy ayudando. Como él no está consciente, no, es que rumores. ya se está preguntando y a dónde fueron, cuáles son, quiénes han hablado de eso. Pero eso es una bola que Palacio todavía no entiende. Que la salida de Leonel Fernández en este momento, ellos entendieron que así como lo estaban minimizando interno, ellos querían que él siguiera hasta convertirlo en nada. Vamos, Pero salió y lo dejó y ahora están bravos. Está Pero yo no me había visto. Vamos también. a preguntarle a Alberto, tu posición como, como, como ciudadano, como eh, ya no como dirigente político, ¿tú crees que es prudente que el PRM se alíe con Leonel Fernández para unas posibles elecciones o con lo que la, la, el, la fuerza de Leonel del pueblo, es uno. Vamos, eh, a escucharlo que, la a él. vamos a escucharlo a él. Es que ciertamente una coalición, una coalición o, es una coalición opositora, es una coalición de organizaciones políticas con las cuales nuestro partido ha tenido acercamiento. O sea, no Leonel per se, sino la coalición opositora, todos los partidos opositores que Entonces, quieran venir a ser parte de esta oposición de que República Dominicana se enrumbe por mejores caminos, bienvenido será a nuestro... ¿Pero crees boca? que la conformación de, de ese frente que se quiere formar para sacar al danilismo, pues ya no es de eso, es Danilo, eh, del Bien gobierno, ahí. no importa eh, quiénes sean los que vayan a conformar ese bloque. Hablar del BIS, Peñaguaba, Hablar de otros tantos, de tono, reputación dudosa. Tonito. No, ellos son políticos. Eh, ¿Tú crees que sería lo más Mira, correcto? Yo pienso, es un cambio real. Yo pienso que todo el que ha, se ha lucrado del Estado Dominicano, el pueblo debe pasarle factura. ¿Eh? Yo pienso que todo el que haga algo incorrecto, el pueblo tiene que pasarle factura. Porque las altas cortes, tú sabes cómo están, que están siendo respondiendo a alguien específico. Eso es grave. Entonces, el pueblo dominicano, el pueblo dominicano, sin importar a la organización que vayan, debe pasarle factura. Pero lo que yo te aseguro a ti, que Luis Abinader, que tiene claro a qué va el gobierno, que ha demostrado desde su vida como empresario, que es un hombre serio, honesto, y que lo que tiene se lo ha ganado trabajando y tiene claro a qué va el gobierno. O sea, todo el que llegue aquí a aportar para que Luis Abinader sea presidente, bienvenido sea. Ahora, ¿a qué costo? Ahora, el que tenga, el que tenga ja, eh, deuda pendiente con esta sociedad, tendrá que venir una justicia independiente, como Luis Abinader ha prometido, que va a haber un fiscal, que la fiscalía va a ser independiente, que el Procurador General de la República va a ser independiente. Alberto, pero tú sabes que históricamente aquí cuando hay alianzas partidarias, eh, eh, hay impunidad involucrada ahí. A veces hay, hay partidos y hay, hay personalidades que se, que se alían buscando impunidad. ¿Pueden ustedes asegurarle a este país que van a ser independientes eh, cuando se alían, por ejemplo, con, pues, con personalidades cuestionadas? Y eso incluye también al gobierno. Bueno, nuestro candidato es Luis Abinadero. Y eso no tiene nada que cuestionarle. Y retamos cualquier dominicano que nos cuestione pero a nuestro candidato, tú, es que te hacen Ahora, una pregunta en sobre la base: ¿cuál de los partidos está sometido a, a.? Porque ninguno han sido gobierno. Ninguno han tenido. fue gobierno 12 años ninguno. aquí. No, pero no, te, no, se, tiene ningún, pero no se tiene ningún. un ellos expediente. Están si ellos realmente. No se tiene un, un expediente. Cambio. Porque tenemos ¿Eh? que ser objetivos. Porque, no, porque si tú no me hecho, dices a ti, no a mí, que, que Gonzalo correcto. Castillo fue sometido, no ha sido sometido. Pero espérate, Gonzalo Castillo. Está mencionado en la lista de los que recibieron. Está bien, pero millones. yo, incluía, yo incluía No está sometido. Gobierno. Yo no puedo decir que Gonzalo Porque, es un delincuente. Pero, no, pero déjalo que le no. responda. No, y, y, y el presidente de ese partido ahora. Eh, dijo públicamente sí, Dijo públicamente que recibió que no. responda que no. Es que no se corresponde. Pero déjalo que le responda. Que no hay impunidad en esa alianza. Lo que se están Ampandillando para estar impunes. Él lo está criticando. Déjalo que la responda. Exacto, hoy es tu cumpleaños. Tú estás deshonrado está de, de, de, de no alterarte. Así Albert, que responde, por favor. Hay, hay que permitirle a Francis. Muchos privilegios en el día de hoy. Que sí, sí. Tiene que, sí, que aguantarle de todo. De no ese porque se lo puede or... no Es un privilegio. Es un desprivilegio. ¿No involucra esa impunidad ese tipo de alianza? No. Realmente no. Porque la justicia tiene que tomar en sus manos aquellas personas que cometieron falta... ...sin importar que estén en una alianza o no. Alberto... ...el 18 de noviembre... ...ya se vence el plazo ante la Junta... ...para presentar... ...los pactos de alianza y coaliciones... ...ya elegido el candidato... ...en tan poco tiempo, estaría... ...el PRM... ...la coalición de partidos en condiciones... ...de no tener un candidato... ...sino de hacer un síndico... ...hacer un alcalde... ¿Y ...en Alex? tan poco tiempo. Bueno... Eh, pueden estar seguros todos los francos macruizanos que sin importar el candidato que se elija, de hecho se están midiendo los candidatos para ver cuál es el candidato que más, más eh, sintoniza con la población y en los próximos días se dará a conocer. Y pueden estar seguros que quien resulte electo por el PRM, por la coalición opositora, será el próximo alcalde de San Francisco. ¿Qué pasa de con Alex Díaz, el, el actual alcalde? Alex Díaz no ha dicho que aspire en ningún momento. En, no, na, no, nada. O sea. no, en ningún momento. ¿Y los numeritos le dan? Lo están midiendo. Eh, Alex Díaz tiene números y ustedes saben que Alex Díaz ha hecho un gran trabajo en San Francisco de Macorís. Pero en ningún momento ha dicho que aspira a Pero... seguir en, en el campo. Dicen, dicen, dicen, dicen que el impasse que hay con el asunto de la alianza es que ni Manuel Trinidad ni Olmedo Cava tiene tienen números para. Ay. Es verdad eso. Bueno, no, esa parte no la, no... No, no, no la sabe. Sí, se pero tú eres de organización, ¿qué pasa? Sí, Tengo entendido no y he escuchado bien. por ahí que lo que tiene que ver con el alcalde eh, podría sí. ser que haya algunas aspiraciones o interés de llegar a lo que tiene que ver con los poderes judiciales. Bueno, si el alcalde es parte de nuestra organización política y será parte del gobierno de Luis Abinader. Pero en ese sentido, en esa línea, ¿tener algún tipo de cargo? Sí, el procurador o el... Bueno, eh, él es abogado, él es abogado, entonces es posible que sus aspiraciones sean llegar a algún cargo judicial bueno ahí para saber en el área profesional quiere llegar a un cargo que no que no necesite votos agradecemos a alberto no sería así porque ya como tú lo pones en San Francisco de Macorís a ver pero es verdad él tiene los votos cargos donde no requiera votos pero él tiene los votos gracias Alberto muchas gracias Venenoso. Yo saber gracias por, por tu participación no. y someterte muy a lo, al interrogatorio, a las preguntas. Yo di mi interrogatorio muy temprano. ¿Sí? ¿Tú, Tú sabes eso. Bueno, gracias, muchas gracias, Alberto. Muchas Un gracias. placer tenerte por acá. De mañana.